Hola qué tal, muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el día de hoy esta vez vamos a jugar un videojuego, un, un gameplay como los viejos tiempos, verdad? Ahora no es Halo aniversario y el día de hoy jugaremos Free Fire Free Fire se ha convertido en uno de los mejores juegos últimamente eh, No digo que sea el mejor juego de todos los tiempos, verdad? Pero ha sido muy popular eh, además de que es accesible para pues, la mayoría de los dis dispositivos bueno ya lo he jugado la meraneta es ya lo he jugado <ríe> ya llevo años jugándolo como dos o un año no no sé taperrón taperrón nada más que a veces se estresa uno <ríe> o sea juego para desestresarme desestresarme pero no bueno vamos a jugar en de clasificatoria eh, pues a ver, ahí, canejo. Creo que no se puede. No sé por qué me aparece esto. No se pueden emparejar. Duelo de escuadras, que es casi lo mismo, nada más que es como en modo clásico de Duelo de escuadras. Me gusta mucho este duelo. Desde que lo hicieron siempre juego esto. La verdad es que es más más rápido, más entretenido también. Ahí está, perdón. Miren, aquí anda el Cristiano Ronaldo. Ok, empezamos. Eh, los gráficos están trabados. ¿Qué onda? Estamos en el cielo, allá. Ah, vamos a ver qué compro. Honditos, este. Granadas, casco, vamos a ver qué onda. Ok. Comenzamos. Vamos a ver qué onda. Esta primera parte no me gusta porque siempre me terminan matando. La mera neta me terminan matando. ahora veamos aquí está uno vamos a darle eso vete corriendo vete corriendo eh, ah, ah, y no acá está otro me están empezando a disparar ah, te voy a matar aquí ¿qué eh. onda no me mató eh, ya me mataron me mataron No Porque eh, siempre el primer juego de duelo de escuadras me va muy mal No es que diga que juego muy bien, ¿verdad? Pero hay al veces que sí me mató unos 8, unos 11 Lo máximo creo que es son 11 los que me he matado Y hay veces que no lo hago para nada <risa> Ya, me morí Ay, me voy a morir Ay, <risa> Ok. Vamos, tú puedes. ¿Por qué te metes a la zona? <ríe> a la zona donde te matan. Ella? perdemos. No, aún quedan dos. Eso, tú puedes. Disparale, disparale, disparale. Eso, ganamos. Aunque yo, pues, morí, pero ganamos. <ríe> ok. Mm, Veamos. Voy a comprar, hay que comprar acá, perdón. Tengo 1.400 baros. Mm, me gusta mucho esta, la Vector. Y más cuando son dos. Yo no sabía que se podían poner dos. Hasta que una vez un vato me dijo. ¿Cómo se le hace para que tener dos pistolas? Y yo así de, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y pues nomás vi que la Vector, al comprarla. Cuando te compras dos, te aparece ahí la... La isa de poner, tener las dos armas. está perdón porque... Pues sí. Estoy esperando a ver si viene alguien por acá. Porque hay veces que vienen por acá y otros por arriba. Normalmente más por arriba. Por el otro lado. Creo que están disparando a uno aquí. ay no. Aquí están. Eso. Uno. Eso. Dos. Ay, ay, ay. Me maté uno. Me maté el segundo. Ah, no. Todavía no. Ya lo maté. Falta otra de ¿eh? acá. Abre compa. Eso. Ah sí. uh, She's para que vean. Esta cosa es real, hijo. Le digo que a veces sí la hago, a veces no. <ríe> dependiendo del arma, dependiendo de mi situación, de cómo esté. <ríe> y dependiendo del terreno de juego también. Okay. Eh, vamos a romper mm, Eso, terminadas También nos quería comentar eh, De que algunos subiré Algunos videos que estaban en la cuenta de San Agustín del Pulque A este canal de willis este uno, ¿por qué? Porque pues, es difícil tener dos, dos canales Y más porque en San Agustín en El canal de San Agustín Pues solamente es de puro San Agustín y por lo de la pandemia, o hay a veces que no grabo material, y pues no tengo que subir y pues, pues no, no está chido. Ahí está, me maté uno. Ya. Por eso lo voy a subir a partir de este momento, a partir de, ya desde este año, pues, este mes, este día. Ahí está. Ay, eso. Simán, sí, simán. Sí, ok, ya llevo dos. Llevo en total cinco, traigo, que mataron y bueno es mejor este pues nada más tener pues un canal como tal, subir mucho material porque así que se me hayan acabado las ideas pues tal vez no solamente que hay a veces que no tengo mucho tierra, ahí el perro del vecino, <ríe> perdón ¿eh? a veces no tengo tiempo de grabar o hay a veces que tengo los ánimos muy bajos y no, no quiero grabar Ahí va, ahí va, eso, me maté, me maté los cuatro, o tres, no, no sé, tengo que nomás tres. No me fijé muy bien, eh, bueno, como les comentaba, y pues vamos a, voy a resubir algunos videos, los que están, ella, ya, nomás eso. Y pues así, nada más que en un tiempo diferente, tampoco los quiero subir luego, luego, porque... Sí. Vámonos Me gusta siempre venir por aquí Y esperarme a ver si viene alguien Para Llegarle de sorpresa, ¿verdad? Mire, como por ejemplo Aquí viene este, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. No te voy a decir Ay, se me metió Para adentro Vamos, aquí está no, espérate Como que se me está trabando Ay, joles No, a veces pasa, a veces pasa Y esto, como estoy grabando aquí la pantalla Pues supongo que también se debe trabar, ¿no? Antes, ahorita está funcionando bien el internet Está funcionando bien Vamos, mi compa Ya no más esta y ganamos Al tiro, ganamos, ganamos, ganamos Eso, ya ganamos. Ya, voy a... Vamos a ver si ahora sí se puede emparejar en... duelo de, de cuadras en clasificatoria. Sí. Sí se pudo. Ok. Me están llegando muchas notificaciones. Ok. Free Fire. ¿eh? Eso es todo mi CR7. Ahí andas. Opinen. ¿Quién es mejor jugador? ¿Leonel Messi o Cristiano Ronaldo? Déjenlo en los comentarios. Yo, para mí... Mm, me gusta más Cristiano Ronaldo. Eh, no sé por qué, pero me gusta un poco más de cómo juega. No sé por qué, pero como que. Como que sí se me hace más chido Cristiano Ronaldo. <ríe> pero cada quien, cada quien sus gustos, ¿verdad? Eh, ok. Sí, uh, cómo es? <ríe> La de la banda recoló. Siuuu te vas a quedar queriendo chiquitita ¡Iu! ja ja ya y te vas a quedar queriendo chiquitita iuuu no cierta que te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer jaja ja, ya ¡Iu! ay canijo me salió este no lo no, no, no lo vi no me va a matar me mató Me mató Amigo, compa, a ver, ayúdame Eso, me voy a ir a esconder porque luego me matan, me voy a curar mis heridas A mí no me gusta mucho, el, como les digo, el primer juego ya que Pues estas pistolitas que no, estas no hacen nada, o sea o sea, no, no, no están perronas Estas no están perronas La mera neta, no están perronas Ok, eh Ok, la zona está avanzando Somos dos eh, Uno está herido No tengo que sobreviva, ¿verdad? No no sé cómo le hacen estos para cubrirse, creo que es eh, algún pase élite, no sé, yo nunca le he metido dinero a este juego. Y no le metería por nada. Bueno, quizás más adelante, ¿eh? si tienen una lana, pues sí. Realmente yo juego como dicen para divertirme. <ríe> Aunque a veces sí se uno, yo sí me he enviciado últimamente. Ya. No me lo maté yo, ¿verdad? No. Este me lo ganó. Llevamos una victoria. Los silenciadores. Contra los ruidosos. Ah, cierto. Okay, vamos a comprar esta. Esta a veces me gusta, a veces. A veces sí. no, no, muy seguido. No sé por qué estoy corriendo si todavía no empieza. Pero veamos. no Denle like y comenten si quieren que siga subiendo videos de Free Fire Para jugar acá en... Para que me vean jugar en clasificatoria o En el modo clásico Acá perrón Y sí, que hay veces que si sí, les digo pues Que sí soy perrón acá yo vi otras veces donde no pero siento que en esta no me va a ir muy bien no sé por qué pero bueno vea más no, Al parecer no. Aquí está uno. Me lo bajo. Si me lo bajo, ya me lo bajé Me están empezando a disparar No sé en dónde ir, me matan Creo que esto no huele nada bien Pero veamos a ver qué arma compro mm, Está la Vector O oh, no, sí Ya yes. sé, un honguito Y ya me quedé sin dinero Porque siempre no tengo dinero Hey. <risa> Vamos a ver. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Oh, yeah. Dicen que se canta una canción eh, acá perrona, a ver. Este un corrido. Dice la gente que si eres pobre te a la gente. Y que si eres rico te tratan muy bien. Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Porque costales le pasan al mes Eh, es, es, es A ver, este compa ya se lo mató Ay Nos vamos a quedar encerrados Porque no me gusta quedarme encerrado No puedo salir Este Tengo que a tumbar la pared, más fácil así obviamente. <ríe> vámonos. Vamos a salvar a este compa de aquí. Este ahí está uno. Vamos a matármelo. Chilago. Sí, me lo maté. Jajaja. <ríe> Tengo que esto está pintando un poco bien. como que estamos disparejos o al parejo como que uno gana, otro pierde después el otro le va a ganar me gustan estas partidas con, donde uno sí dura ¿eh? donde, el, donde el contrincante es es de los buenos y más porque estoy en clasificatoria de clasificatoria Me voy a ir por esta parte de abajo Tengo otro video, ¿no? Y esto que No, espérate, son dos. Bueno, me lo voy a esperar. No, no, no, no, espérate, espérate, no, no, no. Y... Pero siento que me mataron feo. Rey. Ya, me morí. Ay, me morí, me morí. A ver, no me acuerdo cuál es. Uno que dice. ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Wiii! ¡Wiii! está perrón, está perrón ¡Jajaya! No sé por qué se me pegó lo de jajaya ¡Jajaya! ¡Jajaya! jajaya. Ya está perrón ¡Jajaya! Ok... Veamos, tú puedes matarlos por mí porque yo no los pude matar. Ahí ¿Eh, vos, compa. Tú puedes, tú puedes. Por acá está. Ahí ya me lo bajaron este. ¿Dónde está ese vato? Ah, aquí está. ¡Eso! Tú mátatelo. Derrotarlo. Les digo que a mí me encantan estos juegos, aunque. Pues no perder, ¿verdad? Como que... He visto memes, como por ejemplo este Que lo estoy enseñando <risa> Cuando uno... Juega para desestres desestresarse Y pierde y se estresa uno más A veces si sí pasa La mira neta Ok, vamos A ver, vamos a ver si me meto uno, vi uno que anda por acá. Ah, ya lo vi, viene hacia acá. Aquí está, me lo voy a matar. Espérate, ¿dónde me están disparando? Ah, ya vi. Había vi otro atrás, ayúdenme. No me quiero morir, ven tú, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, no me quiero morir. Ay, gracias, gracias, gracias. A ver... Me curó Mis heridas nos están llegando muy feo Mataron, creo que a la que me ayudó A ver, déjalo, voy a ayudar que lo tu Ay, yo pensaba que me estaba disparando a mí ¿Y ahora, no, pues. A ver, ¿lo ayudas tú o lo ayudo yo? ¿Lo ayudas tú? Mira, pues De todos modos me volvieron a matar Ya valió No, ya, valió. Derrota A unos no, ya, valió madre Ok Si en esta ganan ellos Ya estuvo que okay? no, no, ya no Ok, vamos a ver La AK-47 me encanta mucho esta arma Aunque No la hago mucho, o sea es que hay diferencias, o sea ¿De qué te sirve Tener un arma bien perrona Si ni siquiera la sabes usar Y yo soy de esos de que ya tengo armas bien acá perrones Pero Pero no No las sé usar Ok Troche video uno A ver Troche Si sí, se metió por acá Veamos si sale sí ahí está Me tengo que curar Porque si no Luego no Ok eh, no, yo siento que ya perdimos Siento que ya perdimos, plebe, ya perdimos Ok Los perros del vecino están largando Vamos a ayudarte Voy a poner una de esta aquí Una pared Ahí está Vamos a ver qué onda. Aquí está. Ay, no, me salió otro guarda. Este me lo mato. No, no, no, me lo mato. Ayúdeme. No, ya, ya valió. Como dicen, ya valió. Mmm. <ríe> perro perdimos eh, je, je. creo que ni me maté ninguno o no sé eh, Veamos. Eh, me vamos me nomás uno daño 1326 está bien está bien pero les digo les digo que a veces si sí la hago me mato como once, a veces, a veces, no más a veces, pero sí la hago. Bueno, esto sería todo por, por hoy, espero, denle like y suscríbanse, nos vemos hasta la otra, adiós. Y suscríbanse para más contenido.